Son las 11 en punto. Te agradezco primero que nada tu puntualidad. Eres de los poquitos que son muy puntuales. Muchas gracias. Después agradezco que estés con nosotros y que nos permitas estos 30 minutos de tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, licenciado David. Es un gusto también estar con usted. Muchas gracias. Regálanos por favor tu nombre y la asociación que representas. Yo, pues yo me llamo Armando Armando Hernández Martínez, uh -huh. este, soy fundador de la Asociación Unidos contra el Pénfigo. Uh -huh. Esta asociación principalmente lo que hace es brindar apoyo a las personas y familiares que padecen de esta enfermedad. Eh, esta asociación eh, ya tiene aproximadamente siete años que, que nació, ya tiene un ratito. Y nació por la necesidad de empezar a difundir información. Ajá. Yo soy un paciente que también eh, tiene esta enfermedad. Sé que se llama pentigo y desde hace 11 años que la padezco también. Ok. Eh, bueno, perdón. Continúa, sí, dime. Este, a, a base de eso, pues, en aquel, en aquel entonces, pues, no sé. Bueno, seguimos, eh, seguimos con poca información. Pero no, no, no había tantos grupos de apoyo para las personas que los llegaran a necesitar. Ha, ha crecido mucho esta comunidad. Ahorita somos entre 900 personas aproximadamente. Son ¿600? más de que, son más 900 personas en la página y un grupo de 600 en nuestro grupo. Tenemos una página y un grupo. Pues bueno, primero, felicitaciones por el trabajo porque ya unos años hacen una construcción de un esfuerzo muy importante. Luego, la cantidad o el universo de pacientes al que ustedes ya están en este momento atendiendo y teniendo comunicación también es muy importante ya. Pocas asociaciones de pacientes con enfermedades raras tienen tantos pacientes en la mira, muy poquitas. Normalmente te hablan de 70, 80, 100 pacientes y eso ya es mucho. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho, no solo estoy entendiendo que destaca por la jornada ya larga que tienen de años de hacer esto, sino también porque han podido identificar a muchos pacientes o muchas personas relacionadas con este padecimiento, lo que es altamente positivo. Muy bien. Eh, aparte de lo que me dijiste, eh, ¿cómo eh, entenderías tú que podemos identificar a un paciente con tu enfermedad? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, eh, médicamente. Oh. No, físicamente. O sea, si yo lo veo en la calle, si yo veo a alguien con tu enfermedad en la calle, por ejemplo, te estoy viendo a ti, y ahí, como te estoy viendo? Pues te veo como cualquier otro de los millones de mexicanos que habemos, somos morenos o tenemos complexión mediana, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificamos a un paciente como tú en la calle? Bueno, bueno difícilmente puedes eh, verlo, porque en la etapa más crucial cuando tenemos esta enfermedad, no nos, no nos permiten exponernos mucho al sol, porque es un factor que nos, digamos, que detona la enfermedad. Generalmente, cuando una persona tiene pénfigo, eh, tiene ampollas en todo su cuerpo. Eso depende de la gravedad con la que tenga el pénfigo. Algunas personas se ven afectadas en las mucosas eh, orales, nasales, en sus extremidades, sus brazos, su pecho o su cara. Cuando, están en tratamiento, cuando estamos en tratamiento, nuestra cara eh, se hincha un poco más por el tratamiento. Nosotros tomamos lo que es cortisona y tú sabes que la cortisona pues, nos provoca más hambre, eh, se hincha un poco más nuestra cara, la cara de luna que a veces le llegan a, este, a poner. Eh, sí. Tuvimos un poco más de peso. Ya cuando estamos un poco más recuperados, pues sí, en algunas ocasiones se nos nota un poco más, eh, con más peso, sobre todo en la cara. Algunas veces eh, se nos llega a notar un poco de algunos eh, residuos, de algunas lesiones que llegamos a tener, ya sea en la cara o en los brazos. Pero Entiendo. generalmente en la, en la etapa más crucial, pues sí estamos en casa tratando de, de cuidarnos, de seguir todo el tratamiento que nos indican nuestros médicos. Entiendo. Eh, esto quiere decir que igual que muchos otros pacientes con enfermedades poco, poco frecuentes o raras, eh, la enfermedad, a veces no se nota, pero tu organismo, es decir, por dentro, tú tienes todos uh -huh. los indicadores que, por supuesto, hacen de tu diagnóstico uno específico, por ejemplo, para tu enfermedad. ¿Es correcto? Así ah, es. Sí. Ok. El universo, perdón, antes que otra cosa, ¿hace cuánto sí, se vi. constituyó legalmente tu organización? Mira, legalmente no estamos constituidos. Tenemos okay. siete años. Eh, somos una asociación de pacientes que, que tiene esta enfermedad. Porque hacemos un trabajo muy, muy, muy bueno, como si fuera una asociación. Eh, se podría decir que sí, porque a pesar de que no, no, con, no nos conocemos eh, físicamente, a distancia tratamos de, que, de comunicarnos. El grupo ha sido muy, eh, digamos, que se presta a ayudar. Ha sido Ajá. muy empático. Okay. Las personas que van llegando, que tienen este, esta enfermedad, pues llegan, pues solamente desanimadas, angustiadas, preocupadas, porque no saben cómo enfrentar esta enfermedad. Y aquí los compañeros del grupo, los pacientes, eh, le dicen, bueno, le dan an, este, los ánimos para que siga adelante, eh, algunos tips, obviamente siempre con la, la nota de que siempre tiene que consultar a su médico antes de. Qué importante es la asesoría. Es Importantísima la orientación y la asesoría. De eso, muchas organizaciones van construyendo una muy poderosa línea de comunicación que permite que otros estén más tranquilos. Porque evidentemente quien ya recorrió la curva de aprendizaje, pues puede dar una muy, muy precisa, específica y tranquilizadora orientaciones. Eso es muy importante, muy importante. ¿Se dice sí, PENFIGO sí. o PENFIGO. Pénfigo. Pénfigo. ¿Cuántos pacientes eh, últimamente tú has detectado, digamos, en el último año, como nuevos eh, eh, hombres y mujeres de este grupo? ¿Cuántos en el último año? Aproximadamente como 100. Te lo pregunté, eh, te lo pregunté por la cantidad tan, tan grande que me, que me has comentado que ya tienen registrados. Es verdaderamente asombroso. Repito, difícilmente otra asociación tiene 900 hombres identificados, 900 individuos identificados. Qué maravilloso. Eso está muy bien. En el universo de lo que ustedes hacen, en todos los trabajos que ustedes realizan, tienen, por supuesto, de la fecha en que iniciaron todo esto, a este punto, una suerte de metas alcanzadas, logros obtenidos, etcétera. ¿Cuál dirías tú que es el mayor logro de tu grupo de trabajo? Uno de los mayores logros que considero que hemos tenido es eh, ver a las personas que puedan recuperar su calidad de vida. Como tú lo has dicho, la asesoría eh, para otra persona que eh, se entera de su diagnóstico es muy importante. Porque en medio de toda esta confusión, al enfrentarte a una enfermedad nueva que es eh, pues desconocida, tú sabes que las enfermedades raras eh, al día de hoy son, son varias, pero también son desconocidas. Entonces, al darle una asesoría, al motivarlo, incluso al, canalizar, al poder canalizarlo a un sistema de salud, pues es muy gratificante porque... Eh, la persona se llega a comunicar contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya pude, estoy mejorando. Sí, este, veo muchas mejorías y este, eh, he podido retomar mi vida. He estado, una, me tocó un caso muy personal en donde una chica estaba estudiando su universidad, le confirmaron el diagnóstico y obviamente se desanimó. Por medio de la asesoría tanto del grupo como mía, entonces le podemos eh, pintar todo la, el apoyo posible. Se le canalizó a una doctora que es la que me atiende a mí en lo personal y me ha ayudado mucho. Tiempo después me entero que, que ella eh, pudo retomar su universidad, pudo continuar con su vida. Y así ha pasado con algunas otras personas que llegan a contactar a, la, este, a esta asociación. Quizás a lo mejor yo no les pueda... Eh, no, no me toca eh, poder canalizarlas, pero otras personas de la entidad que están este, con esta persona, la pueden canalizar, porque llegan eh, varias personas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, que están en la asociación de España, de México, de este, Estados Unidos, Brasil. Entonces, se va formando una comunidad muy grande, en donde si a lo mejor no se tiene la información a la mano, otra persona sí la tiene y la puede compartir con otra persona que lo llegue a necesitar. Ajá. Eso ha sido una de las Ajá. gratificaciones que el grupo ha podido alcanzar en estos años. Entiendo. Y sí que es un logro. Sí, es un logro, por supuesto. Déjame repreguntar, Armando. ¿Los sí. 900 hombres y mujeres de los que me hablaste están en México o son de muchas partes? Son de varias partes. Eh, no nada más de México. Entonces, de, repito, no, nada, son, no solo son de México, Ajá. sino también a nivel internacional. Hay personas que están en el grupo. ¿Cuántos consideras que son solo mexicanos? Ay, la estadística no la tengo en la mano, pero sí yo considero que por lo menos un 60% 70% es oh. de México. De todos modos, siguen siendo muchos, siguen siendo muchos. ¿Hay algún tratamiento específico para la enfermedad? Este, ahorita el tratamiento que eh, tenemos, eh, que nos están dando es con cortisona, es la principal, eh, inmunosupresores. Entonces, que los inmunosupresores, pues, se utilizan para varias cosas. Entre ellos, pues, esta enfermedad autoinmune, está el rituximab, en algunos pacientes de la plasmafaresis, es otro tipo de este, tratamiento que tenemos. Y obviamente, pues, hay otros medicamentos pero eso se los van dando de acuerdo a la enfermedad o al tipo de gravedad que tenga el paciente. Tú me dijiste que tu enfermedad se presentó hace unos años, hace 11 años. Así es. Es decir, ¿no es una enfermedad genética? Eh, es lo que nos mencionan, que puede ser genética, pero en sí no, no se sabe cuál es el origen de esta enfermedad. ¿No han rastreado si es autosómica recesiva? ¿No han rastreado eso? Eh, no, todavía no. Lo que algunos doctores nos dicen es que se puede derivar de algunas eh, emociones muy fuertes. Algunos pacientes coinciden también que, que tuvieron un antecedente muy eh, desagradable y eso pudo haber sido un detonante pero en sí todavía no se sabe qué es lo que puede detonar esta enfermedad. Entiendo. Hay una serie de trabajos que se tienen que ir haciendo al paso del tiempo, sobre todo cuando vas consolidando un ejercicio tan importante, vas teniendo muchos contactos, vas teniendo muchas líneas de trabajo, vas haciendo una división del trabajo y vas alcanzando resultados. ¿Cuál dirías tú que en este momento es una tarea pendiente que ya es impostergable para tu grupo de trabajo? Una de las tareas eh, pendientes. Okay y que le tenemos que dar más impulso es dar eh, a conocer, eh, reconocer esta enfermedad. Bueno, no todas, sino no esta nada más, perdón, sino todas las enfermedades autoinmunes. Eh, por este desconocimiento, algunos pacientes tardan en recibir su diagnóstico y van perdiendo la calidad de vida. Muchas personas, eh, desafortunadamente también me ha tocado saber que personas llegan a perder la vida porque optan por un tratamiento alterno al no, este, al no recibir la atención adecuada, a incluso a no soportar el tratamiento. Porque el tratamiento con cortisona o en unos supresores, pues no muchos lo soportan. Entonces, ese sería un factor muy importante, que la persona pueda recibir un tratamiento adecuado para que recupere su calidad de vida. Otra cosa, es que se ha visto mucho que también son objeto de discriminación, cuando, no sé, están recuperándose, a veces en lo laboral o en lo personal, pues también son objeto de discriminación. En todo tipo de enfermedades, tú sabes que cuando hayas sí, sí. una enfermedad, pues te enfrentas a eso también. Básicamente todas las enfermedades raras que se manifiestan físicamente son objeto de discriminación. <coughs> mis hijos, cuando eran niños, mis hijos son cuando eran niños eran discriminados. Ahora ya aparecen cualquier persona que caminan en la calle común y corriente porque tienen un tratamiento hace 25 años, pero cuando eran niños y no tenían tratamiento porque no existía en el, en el mundo un tratamiento, los discriminaban. Eso es absolutamente cierto. Ahora, <coughs> déjame preguntarte dos cosas. Uno, ¿cuál es el paciente de mayor edad que tú conoces con este padecimiento? El paciente de mayor edad tiene, creo, <coughs> 70 años. Ok. Por ahí te es el grupo en donde he visto que más, eh, más vulnerable está esta enfermedad. Esta enfermedad le da a las personas pues, más grandes. Pero incluso también eh, he sabido de casos en donde a niños de 12 años eh, les ha dado esta enfermedad. Entonces, el esta enfermedad es un universo grande, de hecho. Perdón, pero el universo más común son mayores de edad. Así es. En el caso de los mayores de edad que tienen este tratamiento adecuado en razón de las necesidades, llevan, yo quiero entender, una vida casi normal, ¿no? Es, cuando el tratamiento es adecuado, sí. Okay. Pero se complica un poco más en su recuperación. Ok. Tú, yo, yo que te veo a ti, vaya, presumo que tú tienes una vida casi normal porque. Te ves como cualquier otro ciudadano que ande por la calle. ¿Es correcto lo que estoy pensando? Este, sí, así es. Yo tuve uno de los pénfigos más eh, leves, por así decirlos. Okay. Pero obviamente el pénfigo también se clasifica de acuerdo a su gravedad. Okay. Y de acuerdo, también en base a eso, pues, eh, la recuperación se puede prolongar o se puede complicar. Eh, yo a pesar de que llevo 11 años ya este, con tratamiento, sigo controlado. Aún en algunas ocasiones eh, me llegan a salir una que otra lesión, pero ya no es nada de gravedad como cuando inicié todo esto. Ahora mismo, ¿qué edad tienes? Tengo 35 años. Te ves muy bien. ¿Y qué ves de tu edad? pues hay, hay gente que tiene enfermedades raras y parece un niño. Yo conozco algunos padecimientos raros que hacen de sus víctimas, por llamarle así, de personas que tienen como el síndrome de Peter Pan, nunca crecen. Se ven como jovencitos. La otra vez hablaba yo con una persona que tiene una enfermedad rara. Eh, y le digo, ¿qué, ¿tú qué edad tienes? Yo estaba calculando que tenía unos 18 años. Y me dice 43 años. dije, wow. O sea, totalmente fuera de la realidad mi pensamiento. Ok. La condición actual, la pandemia, ha... Uh, Dramáticamente desnudado los sistemas de salud del mundo. Ya no hablemos de los de primer mundo a, a quienes les dio una paliza terrible. Eh, no olvidemos al mexicano al que le dio una soberana arrastrada este, esta pandemia. Desnudó las deficiencias, desnudó las inconsistencias, lo anacrónico, lo dividido, lo fragmentado. En fin, tus pacientes... Aquellos que tienen que estar en constante atención médica y supervisión, ¿qué problemas han tenido debido a esta pandemia con respecto a su seguimiento? Eh, bueno, uno de los principales problemas que, o preocupaciones que se tiene con esta pandemia es que en cuanto a su tratamiento, pues sí les preocupa mucho. Porque no olvidemos que como están eh, con inmunosuprimidos, es, son más eh, susceptibles a que se contagien. Tú sabes que lo que es el COVID lo puedes contraer eh, sin que te des cuenta. E incluso si tú, un familiar sale y desafortunadamente se contagia y entra a la casa, pues eh, te puede contagiar. Esa es la mayor preocupación que han tenido los pacientes, porque no podemos recibir vacunas. Eh, Recibir una vacuna en dado caso, bueno, que nos encuentre esta eh, la cura contra el COVID, pues no la podríamos recibir, porque eso provocaría una recaída. Incluso con otras vacunas, eh, al recibirlas se puede recaer. Obviamente no generalizo a todos los pacientes, pero sí es eh, algo que la doctora nos pone un, un énfasis muy claro. Si tú recibes algún tipo de vacuna, es probable que tú puedas recaer. Por, por recibir esa vacuna. Ellos ahorita están pues con el tratamiento que les dio su médico la última vez que lo visitaron y se mantienen en contacto vía telefónica pues para ser monitoreado. Una de las paradojas que presentó este tiempo es que siendo el discurso oficial quédate en casa, los pacientes con enfermedades raras tienen que ir al hospital porque todavía en México no hay una determinación categórica para poder eh, poner a disposición de los enfermos las terapias en casa o en centros especializados que estén lejos de los hospitales que son hoy mismo la mayor fuente de contagios probables al asistir a ellos. Es un problema. Y ahora lo que tú me estás diciendo, que yo evidentemente desconocía, eh, acerca de que si ustedes reciben cualquier tipo de vacuna pueden tener algún efecto secundario muy importante que puede ser hasta peligroso, pues qué complicado el tema. Porque como dijiste, en el ámbito de lo que estamos pensando ahora mismo, todos queremos que haya una vacuna. A lo mejor los pénfigos no quieren que haya una vacuna porque no les va a servir de mucho dado el eh, eh, complejo sistema que al entrar en tu cuerpo esas sustancias te causa una reacción muy importante. ¿Es correcto? Y así es, entonces es una, es algo como que muy este, preocupante, porque sí, no, este, sí, obviamente, algunos pueden probar, Digo, como te digo, todos somos diferentes, algunos pueden tener esa reacción, algunos no la pueden tener, pero sí es algo en lo que los doctores sí nos ponen mucho énfasis. Este, Si tú te puedes vacunar, posiblemente puedas tener una recaída. ¿Ya ha pasado a ti? Eh, no, fíjate que afortunadamente no, no he tenido, de 11 años para acá no he recibido vacunas, tampoco me he enfermado, más que una, una tipe nada más, pero algo así de gravedad no. Gracias bueno. a Dios estoy, estoy bien. Qué bueno. Hay algunos espacios de reflexión que no podemos tratar en 30 minutos de tu enfermedad de Pénfigo, podríamos hablar 10 horas, estoy seguro de ello. Okay. Pero déjame preguntarte, ¿qué no te he preguntado que tú quisieras externar a quien te va a escuchar y ver en este video? ¿Qué no te he preguntado que te gustaría comentar? Pues creo que lo más importante cuando este, para todos es estar conscientes de que una enfermedad autoinmune o rara, como le quieran decir, eh, a pesar de que no es visible, como dice su lema, sí, son, sí se sienten. Muchas personas eh, pues no, no lo ven así. Por lo mismo de que te pueden llegar a discriminar, te pueden llegar, este, eh, puede haber falta de tratamientos o puede haber que no haya medicamentos disponibles. Entonces es un universo en donde todos nos enfrentamos a diversas situaciones. Eh, a veces el estado de ánimo no es el más óptimo cuando estás en esta situación, pero, pues, eh, por pues, afortunadamente, puede crear este grupo junto con otros grupos que están emergiendo. Y también me da gusto que, que tengan la iniciativa otras personas de poder formar más comunidades. Eso quiere decir que la gente ya está empezando a ser consciente. Los que padecemos esta, pues, esta enfermedad quieren eh, dar a conocer. Quieren seguir informando y quieren seguir apoyando a los demás para que pues, se mantengan eh, pues, informados y motivados. Yo eh, entiendo que no solo tu enfermedad, que ya de por sí es un tema complicado, sino muchas otras del universo de las enfermedades raras requieren todos los días de un ejercicio de difusión para que puedan ser conocidas por el público en lo general, para que el público se pueda sensibilizar. Ustedes necesitan en algún punto tener apoyos eh, y esos eh, se consiguen siendo una organización que pueda tener eh, el ejercicio de la donataria específica, que puedan interactuar con particulares que pueden ayudarlos a través de el bono de un recibo deducible. Y eso estoy seguro que en algún punto lo van a tener que hacer ustedes. Si no ahora, mañana o pasado mañana. Pero es benéfico que lo hagan para que la gente que quiera ayudarlos y que te pide, oye, yo te ayudo, pero, pero dame un recibo deducible, pues puedas hacerlo. Eso es muy importante. No te estoy diciendo que lo hagas mañana, pero estoy pensando que en algún punto lo van a tener que hacer porque... No se pueden quedar ustedes fuera del concierto de las posibilidades. Tienen que ver cómo atraen para ustedes apoyo que pueda servir a sus ejercicios, a sus prácticas, a sus esfuerzos. Eso es muy importante. Por otro lado, tu trabajo y el de la gente que te acompaña en este esfuerzo es muy importante como todos los otros de enfermos con padecimientos raros. Y sí tienes que tener una vía de vinculación que exponga tus esfuerzos, que los ponga en la ventana de exposición. ¿Tienes, ¿tienes página de Facebook o de, de internet o sitios? Sí, sí, sí. tenemos este, una página en Facebook. Ajá. Tenemos un grupo también. Ajá. Está la posibilidad de tener también eh, una página web. Y, como tú dices, más adelante sí está proyectado poner una asociación ya de manera formal. Porque es muy importante también darle voz a todos estos pacientes Darle este en todos los ámbitos, en el, este tanto en el sector salud que sean escuchados, que reciban más atención, que sí. tengan más este obviamente derechos, que no sean discriminados, que tengan sí. más apoyo. Sí, los los derechos ahora que hablaste de ellos, los derechos que no se ejercen se pierden. Tú eres un muchacho afortunado y lo digo con enorme respeto porque eres preparado porque tienes tu tratamiento en orden, porque estás siguiendo un protocolo específico para no tener problemas de salud graves, porque tienes la idea y el acompañamiento de gente que, como tú, está experimentando por este proceso, por este tiempo, con esta enfermedad, y se dan consejos y se dan orientación. Pero en el universo de los que ya conociste, solo podemos identificar en la punta del iceberg Abajo debe haber muchos pénfigos que no se conocen y que necesitan también tener lo que tú tienes, que es orientación correcta, medicación correcta y la oportunidad de integrarte de manera franca a la sociedad sin mayor problema. Yo te agradezco muchísimo que me hayas ilustrado sobre este tema, porque evidentemente yo soy el presidente de la federación, pero no conozco todas las enfermedades. Conozco. La de mis hijos, de manera muy precisa, y algunas otras de manera superficial. Pero casi todas las demás las conozco solo a través de los interlocutores que conocen de los temas, como tú, en tu caso. Te agradezco muchísimo, Armando, tu tiempo, tu amabilidad, tu gentil tiempo que ocupaste para responderme, pero sobre todo que me hayas escuchado y que las preguntas que yo te dirigí hayan sido perfectamente perfectamente respondidas con un planteamiento muy muy eh, lógico bien articulado que la gente puede entender, a veces a veces es complicadísimo hablar con personas muy inteligentes, porque los muy muy inteligentes no se dan a entender, o sea, de repente dices ¿qué dijo? no, no entendí nada de lo que dijo en cambio las personas como nosotros, que somos de los de a pie, que andamos todo el día recorriendo la milla tenemos la necesidad, la oportunidad y, por supuesto, la obligación de transmitir de la manera más sencilla posible todo esto para que ayude a otros. Muchas gracias, Armando. Antes de concluir y agradecerte por tu tiempo, quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con esto, pero es una curiosidad específica mía. Sí, Cuando eras niño, veías sí. las caricaturas. Sí, así es. ¿Cuál era tu caricatura favorita? La de Garfield. No sé ¿Cuál? si lo recuerdes. El gato Garfield. No sé si lo recuerdes. Sí, cómo no. O Garfield. Sí, lo recuerdo. Con esa sonrisa que dibujó tu rostro al recordar al gato Garfield, quédate toda la vida. Porque si agregas a tu trabajo de orientación, a tu trabajo de esforzado conocimiento a favor de otros, la sonrisa, si la agregas, todo va a ser más fácil. Muchas gracias, Armando, por tu tiempo. Por tu amabilidad y por tu gentil respuesta. Gracias a usted, licenciado David. Esperemos seguir en contacto sí. y que esta, que esta situación pues también mejore también para todos. Claro, te informo que esta entrevista la vamos a poner junto con otras setenta y tantas en la red. Y vamos uh -huh. a hacer un condensado de todas ellas para mandarlas a Presidencia de la República, Consejo de Salubridad, COFEPRIS, ISTE, IMSS, PEMEX SEDENA y todos los organismos regulatorios junto con legisladores para que se enteren de lo que siente el enfermo con padecimientos raros, de lo que necesita y de las respuestas que pone a disposición como soluciones a sus problemas. Muchas gracias por todo. Te agradezco enormemente. Y si tú tienes necesidad de transmitir un mensaje que quieras que nosotros pongamos en las redes, no lo dudes, cuenta con ello. Nosotros recibimos 100,000 visitantes al mes en las tres páginas que tenemos y en las redes sociales. Con mucho gusto pondríamos cualquier información que tú entiendas, es necesario que se divulgue. ¿Está bien? Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado David. Muchas gracias a ti, hijo. Que tengas un gran día, que toda tu vida sea lo mejor que se pueda y que tus familiares que tanto quieres y que tanto te quieren estén muy bien. Gracias, gracias. Gracias, mijo. hijo. Que tengas un buen día. Igualmente dijo, apago la grabación en cinco segundos. Okay. Muchas gracias. Gracias, Buen día.